Hola, eh, mi nombre es eh, Martín Oliva, soy licenciado en enfermería, eh, magíster en droga de dependencia y profesor titular de la cátedra de enfermería comunitaria. Con quien comparto, con la licenciada Sevilán, licenciado Torres, la licenciada Espeche y tenemos tres adscritos, la licenciada Solís, que es eh, uno de los adscritos del último año, la licenciada Guzmán y también tenemos con nosotros a la licenciada Simbrón. Nuestra cátedra, eh, le vamos a dar la bienvenida, está situada en el cuarto año de la carrera de enfermería, de la licenciatura, es una materia cuatrimestral, se desarrolla en tres módulos, Tienen, es una materia que tiene práctica y que eh, de alguna manera comparte todo lo que es la comunidad con lo que es la sociedad en general y sus problemas de salud. La tenemos dividida en tres partes, la primera parte habla de lo que es APS, de lo que son los convenios internacionales. Y también ahí hacemos una inserción en lo que son los sistemas primarios de atención en salud. La, eh, eso va a acompañar con una práctica. Eh, la segunda parte habla de lo que es el proceso de atención a la familia, lo que es la familia en general, inserta en la sociedad. También va con una parte práctica. Y la tercera parte eh, es un PLP, una planificación local participativa que se trabaja con todos los estamentos de la sociedad, siempre desde el punto de vista de la atención primaria de la salud. Nosotros tratamos de hacer una inserción dentro de lo que es la materia aplicando también algunos elementos que son básicos para esto como el caso de la drogodependencia, el caso del adulto mayor, la adolescencia, la inmunización, la violencia familiar es decir, todo un tópico de componentes que la sociedad actualmente necesita que sean tratados de una manera distinta La materia nuestra se ubica en el cuarto año, como decía recién y es una materia cuatrimestral, es decir, que muchas veces es el único paso de eh, los enfermeros por un lugar donde se tiene contacto directo con la sociedad. Les damos la bienvenida, esperemos que sea para poder disfrutar esta materia, no es una materia común. Es una materia que hay que situarse, donde está el otro, cómo vive el otro, qué hace el otro, que es la otra parte de la sociedad, ¿cierto? La que no vemos, nosotros vemos siempre en el hospital o vemos en, la, en el asistencialismo, acá lo vemos sano también. Y de ese punto de vista podemos trabajar lo que es la prevención y la promoción, los pilares básicos de la atención primaria y la salud. La van a poder disfrutar de alguna manera y espero que este, estemos juntos para compartirla. Este. Gracias y esperemos... Eh, que la disfruten realmente.